¡Lo tenemos! Hemos realizado el experimento y aquí tenéis los resultados. Quédate hasta el final porque descubrirás las conclusiones principales, cómo ha sido el experimento y las hipótesis. Las hemos contrastado. ¡Comenzamos! Si todavía no tenéis claro de lo que estamos hablando, ¿qué experimento? Os dejo el enlace al vídeo en el que explicamos todo el experimento. Haz clic aquí. Primero, descubre las 10 conclusiones que hemos extraído con este experimento. 1. Potencia tu marca personal. Funcionan mucho mejor las publicaciones desde las cuentas de persona, no las de empresa. 2. El número de contactos que tienes influye positivamente. Cuantos más tengas, más visibilidad tendrás. Parece obvio, pero hay que cuidarlo. Si tienes menos de 500, tus publicaciones... 3. No compartas, recomienda. Cuando compartes una publicación, tiene muchísimo menos impacto que cuando la subes de forma orgánica a tu perfil. 4. ¿Quieres poner un enlace externo? ¿Quieres que las personas visiten tu web? Pues ese enlace en comentarios. No lo pongas en la publicación porque el alcance se reduce muchísimo. 5. Siempre, siempre, siempre impulsa la interacción. Haz una llamada a la acción. Es decir, haz que las personas que vean tu publicación o pongan un comentario o la recomienden. Así el alcance subirá como la espuma. 6. El algoritmo aprende, así que sé relevante. Si cada vez que publicas un post en LinkedIn tiene bastante interacción, muchos comentarios, muchas recomendaciones, al final LinkedIn sabrá que tu perfil es relevante, que el contenido que publicas es de valor para los usuarios y entonces lo mostrará a muchas más personas. 7. Publicaciones. ¿Cómo hacerlas? Si eres una persona que quiere expandir su marca personal, uno. Publica publicaciones solo de texto, porque esas son las que más movida tienen en LinkedIn, las que más impacto tienen. Dos, Usa GIFs. Funcionan fenomenal. ¿No sabes qué es un GIF? Haz clic aquí. Publica imágenes. Funcionan súper bien. A LinkedIn le encanta que las cuentas de usuario se muevan en sus publicaciones con imágenes de todo tipo. Y acuérdate, adaptalas al formato que requieren. ¿Y qué formato? 520 por 320. Este es el tamaño de las imágenes, tenlo en cuenta. Y por último, vídeo. Si quieres, utilízalo. Pero este tipo de contenido, el de vídeo, se premia mucho más en cuentas de empresa que en cuentas de marca personal. A tu elección, muchacho. Octava, octava conclusión. ¿Cuándo publicar? Entre semana. Eso lo tenemos claro. Luego hemos estado repasando los comentarios que nos habéis puesto. Y sí que los lunes suelen tener muy buena interacción. Y también publicar por la mañana, que es cuando empieza a darle el contenido todo el alcance. ¿Por qué? Porque la gente lo empieza a recomendar. Cuando se levanta cogen el móvil, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Recomiendo, recomiendo. Y ya empiezan a coger visibilidad. Y luego las publicaciones tienen todo el día para seguir interactuando. Así que, toma nota. Y nueve y... ¿Qué tipo de publicaciones tengo que hacer para que mi cuenta triunfe? 1. Haz debates e impulsa retos. 2. Comparte aprendizajes personales, historias, experiencias que hayas vivido. ¿Qué es lo que le gusta a LinkedIn? La emoción. 3. Bombazo. ¡Que viva la polémica! ¡Que viva la discusión! A ver, puede ser una información muy positiva o una información muy negativa la que compartas. Esto es arriesgado, pero si te atreves, dale caña, porque suelen funcionar súper bien y la gente comenta, te difunde y al final alcanzas muchísima visibilidad. 4. Trucos y herramientas. No tenemos que olvidar que LinkedIn es una red social, pero profesional. Entonces todo lo que nos facilite la vida en nuestro trabajo, en nuestro día a día, va a ser muy bien recibido por todos los usuarios y es más probable que lo recomienden y que comenten siguiente pregunta pide recomendaciones nos encanta ayudar porque al fin y al cabo en linkedin somos personas profesionales pero también personas si tienes alguna duda sobre qué herramienta puede utilizar para hacer no sé qué pregúntalo porque la gente te va a ayudar y va a comentar y eso va a impulsar tu marca personal y por último muy importante no lo olvides y hazlo siempre en todas tus publicaciones menciones y networking a qué nos referimos Menciona a personas que sean referencia en el sector o en el ámbito del que tú estás hablando, intenta mencionar a personas a las que les podría interesar y, en definitiva, haz networking, comenta en sus publicaciones, haz que todo el mundo de tu comunidad se sienta relevante para ti, impulsa esa relación. Décimo y última. Si tienes una cuenta de empresa, intenta compartir contenido dinámico. Nosotros hemos probado a difundir solo texto, ya que en las cuentas de persona funcionaba súper bien. Y la verdad es que no ha tenido prácticamente resultados. Así que ya sabéis, probad si queréis, pero os adelanto lo que a nosotros nos ha pasado. ¿Y cómo hemos extraído estas conclusiones? Pues del experimento y sobre todo, gracias a vosotros, leyendo los más de 60 comentarios que nos habéis puesto entre todas las publicaciones del experimento. ¡Sois lo mejor! ¡Muchísimas gracias! Ey. Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. Inscríbete ya. Y vamos con la segunda parte de este vídeo, el experimento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En la cuenta de Newsan os refresco, más de 9.000 seguidores. Ha pasado lo siguiente. Como veis, en la publicación con vídeo ha tenido 30 reacciones, 17 comentarios y 1.654 visualizaciones las 20 primeras horas de la publicación. En cambio, la que no ha tenido vídeo, simplemente ha tenido 18 reacciones, 36 comentarios. Y diréis, ¿ha funcionado peor? Pues no, 4.614 visualizaciones. Brutal. ¿Qué conclusiones sacamos? Aumenta la visibilidad muchísimo el hecho de poner comentarios, que las personas interactúen con la publicación. Y en una cuenta personal, como os decíamos antes, si no hay vídeo ni fotos, mejor. Segunda prueba del experimento, la cuenta de ONIAD como empresa, la página de empresa. Para refrescar memoria, tenemos 2.289 seguidores, ¿y qué ha pasado? Las 20 primeras horas después de publicar los dos posts, aquí tenemos los resultados. Con vídeo, 13 reacciones, 12 comentarios y 207 visualizaciones. En cambio, la que no tenía vídeo, solo ha conseguido 3 recomendaciones y dos comentarios. ¿Cuántas impresiones? 455. Y por último, la tercera prueba, ¿en qué cuenta? En Oniad Tecnología Publicitaria, la cuenta de Oniad que es de persona. ¿Y qué ha pasado? Pues con 2.914 seguidores estos son los resultados. Pasadas 20 horas de las primeras publicaciones, podemos observar que con vídeo hemos tenido 6 reacciones, 11 comentarios y 529 visualizaciones. En cambio, en la publicación sin vídeo hemos conseguido nada más y nada menos que 9 reacciones, 17 comentarios y 1.562 visualizaciones. ¡Brutal! En definitiva, en cuentas de persona, si es solo texto, funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final, LinkedIn quiere premiar la interacción entre personas. Quiere que sean las personas de su red las que corten las piezas gordas de la tarta. Que no seamos las empresas las que estemos mandando contenidos e intentar captar clientes. No. Ellos quieren que las personas disfruten de su red social. Así que ya sabes, cambia tu estrategia y potencia la marca personal de tu equipo. 3. Desmontando las hipótesis del experimento. 1. ¿Se muestran más las publicaciones cuando tienen un vídeo en nativo? Sí, en cuentas de empresa, no en cuentas de persona. 2. ¿El alcance de las publicaciones desde páginas de empresa es menor que el de las páginas de persona? ¡Correcto! Las personas lo petan en LinkedIn, las empresas un poco más capadas por el algoritmo. 3. ¿Influye la interacción en las primeras horas de su vida? Pues muchísimo. ¿Y cómo influye? Por lo que nosotros hemos visto, en primer lugar, las interacciones te dan muchísima visibilidad al principio, pero luego los comentarios son los que te mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque una persona cuando comenta una publicación también se mueve por su red, también le aparece a la gente. Entonces es más dinámica, más interactiva y se sigue mostrando durante mucho más tiempo. Y cuatro, y como hemos dicho varias veces a lo largo del vídeo, las empresas tenemos que cambiar nuestra estrategia. Tenemos que potenciar que todas las personas de nuestro equipo se involucren y se comprometan en LinkedIn. Pero ya no por la empresa, sino por ellos, por su propia marca personal. Porque es lo que lo va a petar y es la tendencia que está siguiendo LinkedIn a día de hoy. Oye, y al hilo de esto, ¿por qué no hacemos un vídeo sobre cómo potenciar la marca personal en LinkedIn y en redes sociales? Probablemente lo hagamos, probablemente lo hagamos. ¿Qué te parece? Es buena idea, ¿no? Perfecta, Buena idea. Y esto es todo amigos y amigas, esperamos que os sirva muchísimo o al menos tanto como nosotros. Gracias a todos por participar, vuestras sugerencias y saber lo que os funciona y lo que no, nos ha aportado un valor maravilloso y para nosotros es un placer tener el honor de compartirlo con toda la red. Así que cualquier duda o pregunta, contactadnos y por supuesto, suscribíos al canal. ¡Nos vemos!